Ya, ya, ya, ya. Por el año nuevo, empieza algo nuevo La la la la la la, la, la, la, la. Venga, mi gente, vamos a triunfar Que yo ya enloquecí. A ah, un compita por ahí. Viene a darme el bajón, yo ya lo vi. Ya empezó el año nuevo. Vamos a tirarle al juego. Pero no vengas descanso que te quemas con el para mí, año no para mí mami, año you no know para mí. El gané, para que veas que sí, no quiero decirle a Mbappé que te metas por ahí. Ala, ah, la la ala. Ah, Nothing not right.